El cabello es mi distintivo. Todos los amos criminales tienen uno. Sí, los estúpidos. Robo todo lo que tengo que robar antes de cumplir 18. Me estoy divirtiendo.